Un estudio realizado por la Universidad de Harvard determinó que la ingesta diaria de flavonoides naturales reduce en un 19% el riesgo de padecer enfermedades cerebrales. Por lo tanto, incluir brócoli y otros alimentos ricos en flavonoides en nuestra dieta puede ser una buena forma de cuidar nuestra memoria y prevenir enfermedades cerebrales.